Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver dos formas de buscar con Google, pero solamente en los títulos de las páginas web. La primera está pensada especialmente para los que hagan esto de forma ocasional. Pues lo que hay que hacer es poner el buscador, en la barra de búsqueda, primero esta palabra, importante los dos puntos, luego un espacio y el término que queremos buscar. Por ejemplo, Córdoba, La segunda forma es con esta extensión, y me gusta utilizarla porque no tengo que escribir esa palabra tan rara que hemos visto antes Se instala como estaba la extensión está disponible para casi todos los navegadores Se hace clic en el botón azul y se instala El icono de la extensión está aquí arriba, en la parte derecha, se suele instalar, o según que tengamos muchas Y bueno, pues al hacer clic se nos despliega esta ventana con un de opciones y simplemente marcar título de página en el cuadro de búsquedas que es el término deseado. Le recomiendo esta extensión porque además tiene multitud de filtros para hacer búsquedas avanzadas, una forma mucho más cómoda. Pues nada más, un saludo y que tengan un buen día, chao.